sobre el santuario de Jesús Nazareno, un lugar que literalmente se encuentra cubierto de arte. Es por eso que formó parte de las 50 maravillas del estado de Guanajuato, entonces debía conocerlo, y que el mejor para guiarme en este recorrido que un buen amigo. Hola, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, Panchete. Súper emocionada con este viaje que te topé mágicamente aquí, amigo. ¿Cómo ¿Quién sabe así? cómo llegaste? Yo acá <ríe> vengo seguido a reportar, a hacer algunas notas. Pero mira qué sorpresa encontrarte aquí ahora. Pues, amigo, algún día nos tendríamos que topar juntos. Así es. ¿Y qué te ha parecido el, este pueblo, Estatotoninco? Pues, me parece un lugar discreto, pero bonito, mágico, y con su estilo aprovechando que estás aquí qué te parece y te invito a que conozcamos juntos el santuario de jesús nazareno aquí en el Protonilco? que dicho sea de paso te recuerdo que esta es una joya arquitectónica artística y que es reconocida mundialmente como patrimonio cultural de todo el mundo. No inventes. Así es. Me lo juras. ¿Vale? Pues es aquí lo, lo que dicen de la capilla Sixtina latinoamericana. Así es. Ah. Ya que los, los aires te aventaron hacia estos rumbos, pues te invito <risa> a que juntos conozcamos la Sixtina de América. El Santuario de Atotonilco o Atotonilco es una población que forma parte del municipio de San Miguel de Allende en el Estado Mexicano de Guanajuato, se encuentra a solo 14 kilómetros de San Miguel de Allende. El santuario fue construido en el siglo XVIII y como un dato interesante, fue en este santuario donde el cura Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el cual, usó el ejército insurgente al iniciar la Guerra de Independencia. Encontramos dentro de la segunda sacristía de este santuario de Jesús Nazareno Autotónico. Aquí eh, podemos contemplar las imágenes del de martirio que padecieron cada uno de los apóstoles al final, evidentemente, de sus vidas. ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, eh, cómo Santo Tomás también fue crucificado, cómo Santiago el Manor fue lapidado, y San Judas Tadeo, que fue quemado. Eh, San Pablo, que fue eh, degollado, San Felipe, que le atravesamos una danza en el corazón, San Simón, ¿sí? este, Santiago el menor, que también fue degollado, San Pedro, que fue crucificado eh, al a revés, precisamente para no tener la misma muerte que el maestro. Encontramos a San Andrés, que pues, tiene una crucifixión en X, ¿sí? eh, San Bartolomé, que fue desollado, desollado vivo. ¿sí? y a San Juan de Evangelista, que también fue, fue quemado. ¿sí? También al interior de esta sacristía, Ale, si caminamos un poquito hacia aquella parte, vamos a encontrar dos cuadros que son muy significativos. El padre Luis Felipe Neri de Alfaro, que fue el que ideó todo este concepto de este, de este santuario a Jesús Nazareno, decía que a Totónico y San Miguel de Allende se parecían a Belén y a Jerusalén. Entonces son dos cuadros donde precisamente él señalaba que tenían así como que la misma distancia en cuanto a los montes y demás. ¿Qué te pareció la sofisticación? Muy bonita, este, es increíble las imágenes que pues te cuentan cómo fue que murieron cada uno de los apóstoles. Este, impone demasiado también. Entonces, pues todavía no termina esto. Continuamos. Continuamos, amigos de Gaudí, por este recorrido a través del Santuario de y ahora nos encontramos a Ale en el Camerín de los Apóstoles. Aquí encontramos la imagen de cada uno de los apóstoles y también una advocación de María Reina de los Apóstoles. Como pudimos ver, en la sacristía encontramos eh, los cuadros de los, de los martirios que sufrieron cada uno de los apóstoles. Pero además, Ale, tú aquí también puedes ver nos comentaban aquí una persona que cuando empezaron a restaurar esta capilla, encontraron que esos cuadros que vimos en la sacristía se encontraban aquí. Este era su lugar, pero cuando empezaron a quitarlos y restaurar, encontraron que aquí estaba también otras imágenes precisamente del, de, del mártir de cada uno de ellos. Si tú puedes ver, hay algunas diferencias, pero coinciden con el lugar de cada uno de de los apóstoles. ¿sí? En la parte de Mero Arriba, que ahorita nos va a regalar una, una toma de Elías, para que ustedes la puedan ver amigos, encontramos una representación de lo que es el, el tecustés, okay. Sí. Y aquí vamos a encontrar una, una parte un poquito, un tanto cuanto chusca. Entonces, si quieres vamos hacia acá para que... Un tanto chusca, pero a la vez significativa, ¿verdad? Porque pues, es una parte histórica. Sí, sí. A ver. ¿Qué imagen falta aquí de los apóstoles? Aquí falta San Pedro. Así es, y nos comentaban que la imagen de San Pedro no se encuentra porque durante el carrancismo lo sacaron, lo fusilaron y lo quemaron. Efectivamente, nos contaban que era por las fiestas, al término de la fiesta se sacó al San Pedro y pues... Le tocó dar cuello al pobrecito San Pedro. Pero lo que nos sorprende fue la razón. ¿Sí te acuerdas la razón que nos comentaron? No, amigo, la verdad no les quiero mentir, <risa> así que... La, la razón, razón fue no. porque San Pedro negó al Señor. Ah, y cierto, por sí, haber negado sí, sí. al Señor fue que esa imagen ya no la tenemos aquí con nosotros. Bueno, solamente queda, pues, esta, precisamente, su imagen de su martirio, pero no encontramos ya, este, su imagen. Todo el recorrido santo a tu alcance 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022. Un servicio de calidad premium. Viaja a Jerusalén. Belén. Galilea. Tiberiades. Nazaret. Río Jordán. Valle del Jordán. Oasis del Jericó. Tel Aviv. Ciudad Nueva y Vieja. Mezquita Azul. Estambul. Mar Bósforo. Gran Bazar. Muro de los Lamentos. Día Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 Estrellas Alimentos Traslados en Autocar de Lujo Servicios de guía turísticos de habla hispana, seguro médico de regalo. No te preocupes, viaja y disfruta. Aparta ya con 300 dólares. 23 años de experiencia nos respaldan. Precio total, 2.590 dólares. Informes con la licenciada Montserrat Velázquez, al teléfono 444-311-4774, ubicados en San Luis Potosí. No tenemos sucursales. Continuamos amigos del Seminario Gabriel y de León por este recorrido al interior del Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco. Ahora nos encontramos, Ale, antes de que me lo preguntes, perdón, <risa> nos encontramos en el Camerín de la Virgen del Rosario. Okay. Esta capilla, ustedes cuando vienen y visitan aquí el santuario, la encuentran cerca del altar a mano, mano derecha. derecha. Todos los camarones aquí es, es muy padre, es fascinante y un dato que me lo comentaba Panchote fuera de cámaras es de que todo todo de aquí está revestido de plata, este, incluso en los huequitos que se encuentran se dice que estaba cubierto de piedras preciosas, pero por lo mismo que fue a um, cuartel Sí. Puede ser que ahí fue... Lo, el... Lamentablemente lo descuidaron y pues quitaron la, la, algunos elementos, ¿no? Esta plata que aquí se colocó fue donada por personas de Tasco Guerrero. Y esta capilla tiene dos características. Como ya les habíamos dicho, el creador de toda esta capilla fue el padre Luis Felipe Neri de Alfaro. Y en una parte se encuentra su papá dibujado. recuerdo su papá? ¿Su y su mamá de este otro lado. Y aquí también encontramos al artista al talentoso Antonio Martínez de Poca Sangre. Aquí también vamos a encontrar su imagen, aquí lo encontramos justo en una de las ventanas. Y entonces ustedes pueden dar cuenta que también esta está demasiado decorada, demasiado decorada. ¿sí? También se tienen aquí eh, el tema también de la letanía, el tema también de las provocaciones de la Virgen. En los muros, este muro pues es muy particular porque asemeja como si fuera una concha Efectivamente ¿sí? Una concha, sí Esta capilla también durante, antes de que fuera la pandemia aquí es donde se encontraba la réplica del estandarte que tomó Hidalgo que ahora lo trasladaron hacia eh, la parte de, de adelante, o bueno, en la parte de la, de la entrada ahí uh -huh. lo encontramos luego mano izquierda mano derecha pero eh, generalmente es en esta capilla donde se resguardaba Además, un banco, o un, sí, una compañía, un banco, tiene catalogado este santuario dentro de los 100 mejores lugares del mundo para no. visitar. Entonces, lo tenemos aquí al alcance, son de León hace que cuánto vale. Como unas dos. Dos horas, más sí, o menos. aquí rapidísimo. E incluso hay muchas personas de la ciudad siguen viendo aquí los ejercicios, o sea, si, si lo visita pero pues, tiene una arquitectura, tiene una decoración preciosa, impactante, la verdad eh, no nos dejamos de admirar y eso que un servidor ya lo ha recorrido como una cuatro veces, <ríe> sigue siendo muy muy muy impactante cada uno de los detalles porque pues, los textos que tienen escritos, ¿sí? este, la, los diferentes eh, ángeles y demás. Y eso que estamos en el, en el Camerín, ¿sí? Ahorita que vean las tomas precisamente de la capilla de la Virgen de Loreto, perdón, de la Virgen del Rosario, pues se van a dar cuenta de la majestuosidad, pero sobre todo con esa conciencia de que querían hacer, pues, una cosa digna para Dios. O sea, bajo esa conciencia, el padre Luis Felipe Nerida Alfaro hizo este, este templo, ¿sí? Y eso que todavía no pasamos a... La parte principal. <risas> por lo pronto continuamos por este recorrido desde el santuario. No le cambie. Pues bueno, Panchote, como que ya empieza a hacer hambre, ¿no, empieza amigo? Hambre, bueno, ¿Qué podemos comer aquí en Atotonilco? Bueno, ahí eh, donde estaban las artesanías, ahí también ustedes pueden encontrar gorditas, tacos, pambazos, eh, pambazos comidas típicas de estos lugares con sus chiditos, morcajete y demás. Ya se me hizo agua a la boca. Ay, sí, amigo. Y desde aquí, desde la capilla de la Virgen del Rosario, ¿sí? Con este precioso mural de la Batalla de Lepanto de 1571, Terminamos este segundo día desde el santuario en Atotonilco. Pues, como ya lo dijo Panchote, este es o se le llama la sixtina de todo Latinoamérica. Entonces, estén muy atentos, denle like y compartan. Hasta la próxima.